A mí me parece que los estudiantes deben estar dando esta batalla porque en definitiva eh, son los más, los más comprometidos en este tema. O sea, aquí lo que, se lucha, lo que se busca claramente es que esto no siga ocurriendo porque lo que se quiere es precisamente amedrentar al estudiantado y nosotros tenemos que salir a las calles con ellos, a parar esto. Bueno, esto responde a una táctica policial ...enmarcado dentro de lo que es la, una política de Estado... ...que se viene dando desde los gobiernos de la concertación... Eh, ...claramente ellos eh, no están dispuestos a echar pie atrás... ...porque lo que quieren, al fin último... ...es desmovilizar los movimientos sociales chilenos. Me parece que es una cobardía de parte de carabineros... ...que repriman a jóvenes eh, menores de edad... ...nosotros como estudiantes hacemos un llamado... ...a retirar cualquier tipo de uso de violencia... ...para reprimir a los estudiantes... ...exigiendo su derecho... ...también creemos que es innecesario... ...que nosotros tengamos que pedir permiso... ...para marchar en las calles. Hay que generar presión... ...para que al fin se puedan retirar... ...todas estas armas de, de las manifestaciones. Señor General Gustavo González Juret... ...General Director, Carabinero de Chile, presente... ...de nuestra consideración... ...los estudiantes de la Universidad Diego Portales... ...solicitamos a usted se han retirado de inmediato los rifles de aire comprimidos cuyos proyectiles, los balines de pintura, ya han dejado a al menos una docena de chilenos sin un ojo, sin contar otras lesiones en el resto del cuerpo. Estos rifles, utilizados por personal de fuerzas especiales de carabineros de Chile, sin la preparación necesaria, no deben ser utilizados en ninguna movilización ciudadana, pues se han observado los perjuicios que han causado a los manifestantes con consecuencias irreparables que Carabineros de Chile, siendo una institución del Estado que tiene como objetivo resguardar la seguridad de las personas y mantener el orden público, haga uso de prácticas violentas en contra de la ciudadanía. Es por esto que no podemos permitir el uso de balines en las manifestaciones. Esperando tener una buena acogida, se despide, estudiante de la Universidad Diego Portales.